Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre Flutter En el capítulo de hoy vamos a seguir con la aplicación web que empezamos en el capítulo pasado Ya que tuvo una gran repercusión en el canal Vi que les gustó, así que no quise demorar mucho más en hacer otro video sobre esto No le digan a nadie, en realidad grabé los dos videos juntos porque salí de vacaciones Así que decidí seguir con una sección más para darle algo de funcionalidad Y mostrar otras cosas avanzadas que se pueden hacer con Flutter for Web vamos a estar construyendo en este capítulo la parte del selector de sofá que no solamente muestra la imagen sino que nos permite cambiar el color de manera interactiva y eso genera un cambio con una animación del sofá que estamos mostrando así que no se olviden de suscribirse al canal dejar sus comentarios darle like, activar la campanita y si me quieren apoyar en el canal me pueden buscar en Patreon como Android del Valle y les dejo el link en la descripción. Así que vamos al video. Antes de comenzar con la siguiente sección, vamos a repasar un poco cómo empezar a construir aplicaciones web con Flutter. Ya que hay algunos pasos en la configuración que en el video pasado me salteé o no quedaron muy claros según lo que pude ver en los comentarios hay toda una página que les dejo el link en la descripción que se llama GetStarter que es la página oficial hoy en día para la versión beta de flutter for web de cómo activar esto para un proyecto nuevo o para un proyecto ya existente entonces el primer requerimiento que tenemos es tener instalado Flutter obviamente tenemos que tener instalado Chrome ya que el debug que levanta la máquina virtual de Dart requiere Chrome sí o sí no significa que después la aplicación solo corre en Chrome esto es para desarrollo después la aplicación compilada como pudieron probar en el ejemplo que les dejé la semana pasada anda en otros navegadores importante tenemos que estar en la versión 1.12 o superior y tenemos que estar en el canal beta porque todavía no tenemos un release estable de Flutter for Web cómo vamos al canal beta ejecutamos primero el comando Flutter channel beta eso lo hacemos en la consola si ya estamos en el Channel Beta y lo volvemos a ejecutar, no pasa nada. Luego ejecutamos un Flutter Upgrade, que se baja la última versión del framework y actualiza todas las herramientas de desarrollo. Un paso que yo no nombré el otro día es que tenemos que ejecutar este Flutter Config Enable Web, que lo que hace es que todos los comandos de Flutter conozcan que tienen que trabajar con la versión web también, si no, sin esto no les va a funcionar nada. Y a partir de ahí, si ustedes ejecutan el Flutter Devices, Vamos a ejecutarlo nosotros en la consola, en esta terminal del Android Studio. Deberían ver estas dos opciones, además de cualquier opción de las que tengan mobile, que es la de Chrome y la de levantar un web server independiente. Acá les dice cuál es la versión de Google Chrome que tienen instalada. Si no ven estos devices, significa que algo les falta configurar y deberían repasar los, los pasos de la documentación. Para ejecutarlo, luego de hacer un Flutter Create, este Flutter Create es lo mismo hacerlo desde acá que desde el IDE. Una forma de darse cuenta si la aplicación que crean se creó bien con Flutter for Web es venir a la parte de proyecto y tienen que tener esta carpeta que se llama Web con un index HTML. Además de la de Android y iOS, deberían tener la carpeta Web. De nuevo, si crean un proyecto y no tienen la carpeta Web, no les van a dar Flutter for Web. Y ahí pueden hacer un Flutter Run menos de Chrome y eso le levanta la aplicación en Google Chrome con el, auto, con el Hot Reload y toda la magia de Flutter luego si quieren hacer un release para subirlo y publicarlo como hice yo en geyser.github.io hacen un Flutter Build Web y esto les deja una carpeta dentro de Build Web con todos los assets ya compilados listos para copiar y pegar en su servidor web en el caso de que tengan una aplicación y le quieran agregar soporte de web simplemente tienen que pararse en el directorio de esa aplicación y ejecutar el comando flutter create y un punto para decirle que cree en el directorio actual eso lo que va a hacer es regenerar varios archivos del proyecto hace su mejor trabajo en evitar sobre escribir cosas que ya hayamos modificado siempre es igual bueno tener un control de versiones al día antes de ejecutar este comando para poder ver qué cambios introduce esto en nuestra aplicación a partir de haber actualizado nuestra aplicación, simplemente con Flutter Run ya vamos a poder ejecutar la aplicación. Y eso es todo. Estos pasos, de nuevo, son los que hay que hacer hoy en día porque Flutter Web está en beta. Una vez que salga de beta, varios de estos pasos no van a ser necesarios. Ahora sí, vamos a volver a nuestro diseño y quiero empezar a trabajar en esta sección para mostrar el Feature Item. Este Feature Item... Tiene además de este encabezado que tiene unas flechas que supongo que serán para cambiar este texto. No estoy muy seguro cuál sería la idea. No sé si es para cambiar este elemento o este texto. Las vamos a ignorar por ahora. Y después tenemos acá una imagen grande con unos botones. Por lo tanto esto va a terminar siendo seguro un Stateful Widget. Donde cuando elijamos cada uno de los botones nos debería cambiar la imagen de este sofá. Obviamente como no pude encontrar la misma imagen de un sofá en distintos colores, lo que voy a hacer es que cada imagen, que cada color sea un sofá diferente por una cuestión de simplicidad. No es un canal de diseño esto. Y no creo que nunca lo sea. Si volvemos al código, yo acá dentro de assets me bajé cuatro imágenes de esta página pexels.com donde tenemos imágenes sin copyright que podemos utilizar en nuestros proyectos sin, sin tener que pedir mucho permiso. Y me bajé un sofá beige, uno azul, uno verde y uno marrón. Y con eso vamos a tratar de construir nuestra interfaz. Ya lo agregué a mi assets y ya están listos para usar. Desde el IDE, si queremos lanzar Flutter for Web, tenemos que seleccionar cuál es el device en el que queremos desarrollar. El device, así como teníamos los emuladores de Android y iOS, tenemos los navegadores web. Vamos a elegir Chrome y para que se ejecute dentro de este Chrome, tenemos que darle al Run. Eso automáticamente va a compilar la aplicación y va a levantar un Google Chrome ya con la URL apuntada a nuestra aplicación Flutter en modo web. Nuevamente vamos a acomodar esto para que utilice una porción de la pantalla. Y la otra parte la vamos a utilizar para nuestro IDE. La sección en la que queremos trabajar es este primer recuadro grande. Que sería el equivalente dentro de nuestro diseño a este feature widget. Vamos a tratar de traernos el diseño también. Ahí tenemos un poco acomodadas las cosas. Sigue siendo un poco engorroso, pero nos va a ayudar a tener una guía visual de lo que queremos hacer e ir viendo el resultado al mismo tiempo sin tener que andar cambiando tanto entre ventanas. Nuestro widget empieza con un encabezado que tiene la palabra, el título y a la derecha un texto separado por una línea. Eso tiene toda la pinta de ser una fila. Y debajo de eso, es decir que tenemos una columna, tenemos la parte del sillón y el selector de colores. Vamos entonces a reemplazar este placeholder por una columna y esta columna va a tener un header y va a tener un contenido. Lo separo en dos funciones para que no quede tan profunda la anidación y sea más fácil de ir leyendo a medida que vamos desarrollando. Nuevamente voy a trabajar primero en, la, en que el contenido se vea en este tamaño y después vamos a ver si necesitamos o no trabajar en la parte responsive. Nuestro header va a retornar por ahora una fila vacía y nuestro content va a volver simplemente un placeholder. Salvamos y en principio el único cambio que podemos ver es que nuestro placeholder ahora es más chiquito, tenemos más espacio vacío porque esta fila no tiene, no tiene ningún contenido. Vamos a decirle a nuestro contenido que expanda para usar todo el, todo el espacio que no utiliza nuestro encabezado. Ahora sí, este placeholder se extiende hasta el final y ahora cuando agregamos contenido se va a achicar verticalmente para dejarle lugar al, al encabezado. Este encabezado entonces va a tener primero un texto, luego va a tener un separador vertical que eso lo podemos hacer con un container que tenga un width muy chiquitito por ejemplo 2 y que tenga un color clarito y luego va a tener otro texto que nuevamente va a ser un texto largo tipo Loren Ipsum que para no tener que tipear me voy a copiar el mismo texto que teníamos en el header principal ahora si salvamos vemos que las cosas no entran eso es porque tenemos que permitirle a este widget que sea flexible. Y ahí cuando el widget es flexible, automáticamente el texto sabe que puede ocupar más de una línea. Vamos a comenzar dando el estilo a las cosas y después a partir de ahí vamos a trabajar en el tema de los paddings y separaciones entre los elementos. Nuestro texto de título está claramente en negrita y claramente es una tipografía un poco más grande ahí es como un poco mucho vamos a forzar un salto de línea para que tengamos el mismo diseño del texto y vamos a bajarlo un poco, vamos a ponerlo en 24 ahora sí, el container este no se estaría viendo debe ser por el color gris, ok necesita el alto, si no, no le está gustando por eso es que no se ve vamos a decirle que tenga un alto de 40 y dejarlo de 2 de alto. Ahí tenemos una linita y vamos a volverlo a color gris, ahí se ve el separador, vamos a agregarle un padding que tipo simétrico en el horizontal nada más de 12 y ahí tenemos nuestra separación entre los textos. Este texto no le voy a dar mucha más importancia. Podría agregarle un padding a la derecha para que se corten más líneas. No tiene mucho sentido, es un texto estático. Y como no sabemos qué hacen estas flechitas, la verdad que no las vamos a implementar, así que lo vamos a dejar ahí. Del punto de vista de responsive, si yo esto lo estiro, esto se acomoda. Y si me voy muy chiquito, el texto toma varias líneas y este siempre queda a la izquierda. Así que con eso me voy a dar por satisfecho. Vamos a pasar a la parte de la imagen, que sería el contenido de este y lo que vamos a hacer es empezar poniendo una imagen de uno de los, de uno de los sofás para empezar a ver cómo diagramar esta pantalla. Para empezar, esta imagen del sofá no debería ocupar el 100% del ancho, debería tener como un espacio alrededor. Así que vamos a empezar poniendo esto dentro de un padding. Vamos a probar un padding bien grande. Si midiéramos acá cuánto es la distancia desde el margen izquierdo hasta donde empieza el sofá. Y del margen derecho hasta donde termina el sofá. Y lo comparamos con el ancho de la imagen. Esto más o menos lo puedo dividir en cinco secciones. Donde tengo un quinto al principio, un quinto al final y tres quintos en el medio. Esa es más o menos la proporción que, que puedo sacar así a ojo por lo tanto yo quiero que el padding izquierdo sea un quinto del ancho total el ancho total de nuevo lo podría calcular con la misma fórmula que veníamos calculando en el widget anterior agarrando el width máximo o el width actual pero vamos a hacer algo distinto como para ver otras alternativas de cómo hacer cosas responsive y lo que vamos a hacer es tomar este widget y ponerlo dentro de un layout builder este widget recibe un atributo builder que de tipo layout builder widget que básicamente es una función que recibe un contexto y un box constraints. Este box constraints son las restricciones de tamaño que nos impone nuestro padre. Por lo, por lo tanto, nos va a decir cuál es el ancho máximo que tiene nuestro padre y que nosotros podríamos ocupar como widget. Y a partir de ahí podemos calcular todas las dimensiones de nuestro widget. Entonces vamos a decir que acá tenemos un builder que va a ser una función y esta función tiene que retornar un widget. Ahora podemos calcular este padding que ya no va a ser constante, vamos a decir que es simétrico en el eje horizontal y que va a ser igual al constraint al Biggest, que es el tamaño máximo que podemos tomar, al Width máximo. Y de eso queremos que él sea un quinto que es 0,2. Eso va a hacer que mi margen derecho e izquierdo sea un quinto de el ancho del padre. Si lo salvamos, ahí tenemos nuestros márgenes proporcionales al ancho. Si yo agrando mi pantalla, esos márgenes se mantienen siempre proporcionales y siempre son un quinto del ancho total y de esa manera yo puedo tener una forma responsive dependiendo de mi padre y no del tamaño de la pantalla completa. Con eso ya tengo puesto mi sofá. Ahora lo que necesito es poder poner un selector a la derecha donde elegir el color. Para hacer eso lo más fácil es utilizar un stack ya que estos elementos no tienen ninguna posición relativa entre ellos y puedo dejar centrado el, el, la imagen del sofá y poner en otra posición a mano este selector de colores entonces vamos a empezar agregando un stack el stack tiene varias cosas adentro una de ellas va a ser esta imagen vamos a salvar para ver que esto siga de manera correcta los márgenes están correctos, la única, lo único que está pasando es que no se me está centrando entonces acá podemos poner otro widget que sea Positioned Fill para que este widget trate de llenar toda la pantalla y eso debería centrarlo, ¿sí? ahí llena tanto ancho como el alto entonces la imagen se me centra y ahora sí podemos tranquilamente venir acá y tener un widget también con Positioned y decirle que se vaya hacia la derecha y acá poner una columna que tenga varios hijos entre ellos tenga un texto que sea el color choice y luego vamos a tener estos selectores que por simplicidad vamos a utilizar un método de ayuda que se llame choice donde le digamos cuál es el color que queremos, por ejemplo un verde y vamos a decirle si está seleccionado o no vamos a poner dos de estos uno seleccionado y otro sin seleccionar vamos a poner un orange los colores que estoy poniendo en los botones no van a tener mucho que ver con los colores del sofá, por una cuestión de que no tengo los mismos colores. Vamos a poner un blue y vamos a poner un brown. Este choice recibe un color y recibe un booleano que le dice si está seleccionado o no. Lo que necesitamos devolver es básicamente un círculo, por lo que vamos a generar un container de 20 x 20. Va a tener un Decoration que va a ser un Box Decoration que va a tener un borde radius tipo circular en un radio de 10. Y además, un color igual al color que nos están pasando. Si salvamos eso, nos aparece acá a la derecha, color choice, y los cuatro círculos de colores. Vamos a darle un poco de orden. Vamos a querer... Centrar esto verticalmente Por lo tanto Vamos a ver Dónde tenemos esta columna Vamos a abrir el flat inspector Y vamos a buscar nuestra columna ¿Qué vendría a ser? Estoy tratando de usar esta Diana Pero no, no anda aparentemente Acá tenemos nuestro stack Y acá tenemos nuestra columna Pero no podemos saber si estamos ocupando el 100% del alto o No Que es lo que necesito Vamos a hacerlo más fácil Vamos a poner en main axis alignment que las cosas se centren primero a ver qué hace y no se centran porque evidentemente no está ocupando esto el 100% del alto para eso podemos decirle que queremos que ocupe top 0 a ver, y bottom 0 de esa manera estamos haciendo que esta columna esté atada al top y al bottom a ver si con eso ocupa el 100% Perfecto, ahí la columna ocupó el 100%, entonces centró el contenido. Y acá en realidad me gustaría poner un Space Between, a ver cómo se ve. No, lo abre demasiado. Vamos a tener que controlar el espacio a mano usando un Size Box con 10 de separación. Ahí le di un poquito de aire. Art Color Choice, lo vamos a poner en dos líneas de modo manual. Y a esto vamos a separarlo un poquito para que no quede tan pegado hacia el borde. De nuevo, nosotros sabemos que todo esto blanco mide este constraints width por 0,2. Podríamos separarlo más o menos en la mitad o en 1,5. No, 2,5. Ahora sí, ahí queda más o menos centrado en esta parte blanca y si yo sigo agrandando siempre se mantiene en esa posición. De esa manera lo tengo siempre ahí a mano. Me estaría faltando el tema del de selected, que es dibujar como un circulito afuera. Por simplicidad voy a cambiar un poco el diseño. Vamos a decir que este, este container tiene un child, que si está selected va a ser otro container que va a tener propiedades parecidas al anterior. Pero en lugar de ser de 20x20, 20, va a ser de 8x8 8, y va a tener color blanco. Y el radio va a ser de 4 para que sea circular. Y en caso contrario, va a ser null, o sea que no va a tener ningún hijo. Eso es lo que estamos queriendo hacer: es que cuando está seleccionado tenga un puntito blanco adentro en lugar de tener otro círculo afuera. Vamos a salvar esto y ahí vemos que. Se me puso todo blanco, lo cual no tiene mucho sentido. Vamos a decirle que esto esté centrado en el otro container. Ahora sí, centrándolo, el que tiene el puntito blanco es la opción que está seleccionada y los otros no están seleccionados. Ahora tendríamos que trabajar en la lógica de marcar cómo seleccionar las cosas. Para eso vamos a tener que venir a nuestro Feature Widget y transformarlo en un Stateful Widget ya que necesitamos poder traquear cuál es la opción seleccionada, para eso le damos a alt enter convert to stateful widget automáticamente se me transforma en un stateful y todo mi código ahora está en el state vamos a definir un entero que tenga la opción que está actualmente seleccionada y vamos a cambiar nuestra lógica y decir que el primero está seleccionada, si el currere selecciona es igual a 0. el segundo va a estar seleccionado si es igual a 1. una lógica súper simple, nada complicado simplemente que ande vamos a reiniciar un hot restart porque cambiamos un widget bastante importante y ahí la interfaz se mantiene igual que antes lo que necesitamos hacer es que cada uno de estos choice cuando son cliqueados tenga un gesture detector y en el on tap lo que tenemos que hacer es un setState y decir que el current selection sea igual a algo y ese algo va a ser el index este index es el index de este choice en particular por lo tanto acá le tenemos que decir quién es el index 0, quién es el index 1, quién es el index 2 y quién es el index 3 Podemos hacer un refactor, sacar el booleano de la llamada y en lugar de selected podemos preguntar si el current selection es igual al index. Y de esa manera no tenemos tantos datos repetidos. Vamos a otra vez un control start y ahora si yo cliqueo sobre el selector voy cambiando cuál es el que está actualmente seleccionado lo cual ya nos da una página interactiva con un State Food Widget en el medio. Nos estaría faltando cambiar esta imagen, por lo tanto vamos a definir acá otra variable, coaches, no sé si se escribe así, pero no importa, son la lista de los sofá que tenemos, que eran los que tenemos definidos acá en los assets. Vamos a tratar de cambiar un poco el orden. Vamos a poner el green primero. Acá los tengo que poner en el mismo orden. 0, 1, 2, 3. Entonces el 0 es el verde. El blue debería ser el 2. 2 en el sentido que empiezan por 0, ¿no? El marrón es el último. Y el beige va a tener que ser el naranja. Bueno, evidentemente no sé cuál es el plural de couch. Ahí está, coaches, perfecto, estaba mal escrito. Ahora, con esto podemos decir que la imagen que vamos a mostrar va a depender de la variable coaches y nos vamos a quedar con el de el current selection. De esa manera la imagen va a ser dinámica en base al estado actual. Vamos a reiniciar para que esta lista de coaches esté disponible. Y ahora empezamos con el verde, si seleccionamos el naranja, se selecciona el naranja, ahí tenemos el azul y el marrón que no apareció por algún motivo, porque tengo mal escrito el nombre de la imagen, dice Grouch, vamos a poner el mismo nombre porque si no no va a funcionar, ahí tenemos el marrón. Vean que incluso la azul tiene otras proporciones y sigue quedando aceptable y ahí podemos trabajar sin ningún problema. Lo único que esto es medio feo porque la imagen así cambia como muy de golpe. Lo que vamos a hacer es esta imagen, vamos a ponerla dentro de, de un Animated Switcher que es uno de los widgets que vimos en el top 10 que nos permite cambiar dos widgets haciendo una animación. Vamos a decirle que esto dure 500 milisegundos, es decir, medio segundo. Y ya que este widget va a ser siempre el mismo, deberíamos darle un key, aunque no sé si lo tiene. Aparentemente este no le podemos dar un key. Sí, le podemos dar un key, pero el key va después. Este key es para que el Animated Switcher se dé cuenta de que yo estoy cambiando a otro image asset y trate de hacer la animación y este key le vamos a dar como clave única el nombre de la imagen sin agregarle el key no funcionaría porque el animated switcher va a ver que tiene un image y no sabe que el image cambió por, porque nosotros cambiamos cuál es la imagen que mostramos entonces tenemos que darle un key para que sepa diferenciar cuando dos imágenes son distintas. Vamos a salvarlo y ver si realmente funciona. Vamos a seleccionar otro coach. Y ven que ahí hay una especie de fade entre las dos imágenes. Y eso queda un poquito mejor. Si tuviéramos cuatro imágenes iguales con el sofá en el mismo lugar pero de distinto color, quedaría mucho mejor porque la transición se vería como que cambia el color del sofá seguramente. Pero nos vamos a conformar con haber logrado hacer un stateful widget dentro de una página web con una animación que cambia con un fade in cuando cambiamos el color del sofá para completar este widget nos estaría faltando el botoncito de abajo que nos debería llevar seguramente a otra página para ver más ítems y este 01 que debe ser porque había puede haber más ítems destacados supongo no, no, no sabría decirles por lo tanto no es más que nada decorativo Vamos a terminar el capítulo de hoy acá. Creo que haber hecho un widget responsive, porque esto sigue siendo responsive. Se sigue acomodando. Tenemos nuestro selector y esto sigue funcionando. Podemos scrollear y ya vamos teniendo nuestro contenido. Está más que bien. Vean que es muy fácil agregar contenido interactivo en Flutter. Simplemente como lo hacíamos en mobile, usando stateful widget para mantener el estado local a este widget, el resto de la página no se entera de lo que está pasando acá adentro y nos queda una página ya que empieza a tener un cierto grado de interactividad para el usuario. No se olviden de dejar sus comentarios y sus dudas para futuros capítulos. Desde ya muchas gracias y nos vemos la semana que viene.